señores buenos días eh, quiero hacer este videito para poner claras algunas cosas con respecto a mí nunca he salido a emitir una opinión de manera directa con respecto a algunas opiniones y estigmas que hay alrededor de mí eh, pero creo que, que que ya me siento como en el derecho de hacerlo no lo había hecho anteriormente porque soy una gente anti controversia anti eh, problema No me gusta este tipo de cosas De hecho para mí es incómodo hacerlo Pero de, hay momentos en los que uno tiene que ponerle un stop a algunas situaciones Miren... Cada vez que yo saco una canción, es como si estuvieran esperándome para hacerme un bombardeo de, de odio o de lo que sea que ustedes le llamen, eh, para lo que es mi música. La última canción que yo saqué ahora, en mi último sencillo, se llama Cocote. Eh, hay algunas páginas que me han apoyado y hay otras que lo han hecho claro para, para su contenido que necesitan. En el pedacito de la canción donde yo digo que tenía casi lo pantiquitado. Eh, mucha gente ha salido a decir, wow, la santa de Chedi diciendo eh, que se quitó lo panti. Wow, el que tiene hijo no puede hablar, tanto que critica a la mamá y mira a la hija En primer lugar, no sabía que la palabra panty era una mala palabra No sabía que eso era explícito, porque de eso es que se ha hablado de un principio El mensaje tanto de mi mamá como mío siempre ha sido claro No sabía que decir que tenía casi lo panty quitado era un asunto del que había que alarmarse lo que pasa es que hay un grupito, una minoría que está esperando cualquier cosa que yo diga para tergiversarlo y usarlo en mi contra. Hay que decirlo porque mañana saco un disco diciendo voy a hacer amor y salen tuditos, ¡Ay! La Santa de Che diciendo que va a hacer el amor. Y es lo mismo decirlo en la manera como ustedes saben que se dice. Me quilla más. porque qué hace una metáfora? ¿Quién se quita los pante en una discoteca? ¿Quién lo hace? Pero como ni siquiera han entrado a ver el video, no pueden saber si estoy hablando en un sentido literal. Es una metáfora. ¿por qué? porque desde un principio se encargaron de hacerle una campaña sucia a mi mamá, con que mi mamá estaba en contra del género, de lo que ella habló fue en contra de las letras explícitas pero eso lo dice todo el mundo eso no lo dice nada más ella, el problema no fue lo que ella dijo, el problema fue lo que lo dijo ella, porque hay una para, lo que pasa es que ese otro tema, mientras tanto yo me he mantenido desde un principio diciendo que de todo lo que todo el mundo hable de manera cruda yo lo digo de manera implícita, ese siempre ha sido el mensaje claro que les hemos enviado Ustedes se han encargado de malinterpretarlo Tanto en mi mamá como en mí Ahora bien, si yo que corrobora con la opinión de mi mamá decidiese hacer música explícita, decidiera llevar otro camino, lo haría perfectamente, yo no hago música explícita, no es porque nadie me lo impide, no lo hago porque no me da mi gana cuando yo estoy componiendo mi canción en mi cuarto mi mamá está en la segunda, fumándose un puro mi mamá no se mete en esa vaina yo llego a las 2, a las 3 de la mañana del estudio y mi mamá no va conmigo, yo me voy con un primito para no irme sola, para que ustedes estén claros mi mamá no se mete en esa vaina, mi mamá es una gente que me guía, que me ayuda, que me mete la mano Pero mi mamá nunca, nunca, nunca ha impedido nada que tenga que ver con mi carrera Yo soy una mujer de 21 años Y nadie se tiene que meter en eso Y en mi caso particular, mi mamá se tira este problema Pero yo no me tiro esa vaina arriba Porque aunque yo piense lo mismo Yo no puedo luchar con eso Yo lo que le digo a usted Si usted quiere escuchar su música, explícita, Si usted le gusta la música con dicho Escúchela, que yo no me meto en esa vaina Yo no yo no voy a la discoteca a ponerle una pistola a los DJ Para que quite la música con dicho eh, Escúchela. Ahora, usted no me puede decir a mí Que para yo hacer mi proyecto, que para yo triunfar Yo tengo que hacer esa música Que yo tengo que pertenecer a ese grupo ¡No! usted tiene que dejar que yo trabaje a mi estilo, porque está mal que yo haga música sin dicho, está mal eso ese es mi concepto, eso no le tiene que molestar a nadie, y a mí nadie me da cinco pesos para yo hacer mi proyecto déjenme decirle, que a mí me molesta más esto, porque quieren empañar el logro de mi música a través de mentiras, y a mí me duele mucho, le digo por qué, porque yo hago mi música y mi proyecto con mucho sacrificio yo no tengo vaqueo, yo no tengo sello discográfico, yo no tengo un marido poderoso que me meta dinero, mi mamá Mamá y mi papá me pudieran ayudar, pero yo entiendo que no es justo que ellos hagan ese sacrificio por mi sueño. Yo trabajo y lo que me gano sudado se lo meto a mi carrera. Los millones y los miles de reproducciones que ustedes ven en mi YouTube son orgánicos. Yo nunca le metí 5 cinco pesos a mi carrera. Lo que pasa es que lamentablemente en las redes sociales estamos expuestos a bregar con gente bruta, mucha gente ignorante en las redes sociales, que no investiga, no analiza, no piensa. Mucha gente que lo que se encarga es de repetir. Usted no averigua, usted no sabe, usted solamente repite lo que escucha. Entonces el bombardeo es constante. Primero es que ella no da para eso. Que ella no sirve para cantante. Saco la música, la música queda bien. Y cuando queda bien, entonces dicen, no, ella es dura, pero ella no compone. Ella le escribe a Nino, ella le escribe a Berimel. Cuando ven los fritales, cuando me ven dando corriente con los fritales, en Flow Calle, en todos los lados. ¿De dónde que sacan que a mí me compone? ¿Quién? Ustedes fueron a la onda para ver si mis canciones me le escribe a otra gente. Además de eso, si ustedes supieran la cantidad de gente di que es rapero de aquí que le escriben, ustedes se le caerían muchos santos de los altares. Muchos santos. No sé por qué es tan difícil que yo rapeo porque porque yo hablo porque soy educada porque yo hablo correcto en las entrevistas es un disparate eso eso es un absurdo porque los mejores raperos del mundo son gente súper culta cancelbero nash kendo caponi residente lápiz consciente melimel y mucho de lo que les mencioné ahí son gente hasta profesionales entonces ¿Por qué yo no puedo rapear? ¿Por qué? Porque yo no vengo de un barrio. Según ustedes, porque yo nací me crié la mayor parte de mi infancia en el barrio Clara de Arroyondo. Eso ustedes no lo saben. Yo no tengo que ir al barrio porque el barrio vive conmigo. Mi mamá es el barrio. La familia mía representa el barrio. Ah, que ella no puede ser rapera porque ella nunca ha pasado lucha. ¿Qué sabe tú? Yo tengo de chiquita buscándome en mi cuarto, trabajando. Gracias a Dios no me ha tocado pasar hambre. Gracias a Dios no me ha tocado pasar hambre. Pero que tú seas del barrio no significa que tú eres duro como rapero. La calle no es que rapea por ti. El 95% de la gente del género son del barrio Y no el 100% de esos Son buenos raperos Una cosa no tiene que ver con la otra Entonces si rapeo oculto Ah, ella tiene que bajar al barrio Tiene que darle grajo a lo que ella canta Para poder conectar Ah, pero si rapeo y le doy una cotorra durísima A ti no te luces porque tú no eres de la calle Pero que yo no hablo de droga en mis canciones Yo no hablo en mi frital, no hablo de pistola, No hablo de matar gente, no hablo de punto Entonces no hay discrepancia entre lo que yo soy Y lo que yo canto y lo que yo rapeo es un disparate, si no es eso, es retírate, que tú lo que me gusta eres como comediante y como actriz, también que iba como actriz, tanto que me gusta ella como comediante, y ahora se tiró a cantante, pero la primera vez que yo escucho que una gente nada más puede hacer una cosa, es esta, porque logro el talento más grande, el talento que puede hacer varias cosas, me la mamá del RA. Y actúa, Mozart hizo su película y el mayor también y siguen haciendo cine, Zion, Yandel, Osuna tiene su película ya. El mayor logro de esos artistas es cuando entran al cine, entonces yo no puedo hacer las dos cosas. Yo no puedo hacer varias cosas. Yo actúo y entiendo que me queda bien mi película, intento hacer a la gente reír y entiendo que me queda bien. Y mi música hasta ahora me queda bien, entonces ¿por qué no puedo hacer las tres cosas? Si no es, ah no, que ya está forzando, pero forzando de qué, si antes de Cocote yo tenía cuatro meses que no tiraba un disco y yo me desaparezco en pues más yo, me, yo descuido muchísimo mi proyecto musical Yo me lancé en el 2020, en el año 2020 y yo no tengo ni 10 canciones en mi canal de YouTube, ni 10 canciones Ustedes no me ven a mí yendo a todos los medios a cada rato, que de hecho hasta por eso me critican porque no estoy yendo a los medios todo el tiempo Nunca he hecho una fiesta Nunca he tocado una fiesta en vivo Entonces, ¿dónde que está el ¿Dónde que está el force? ¿Dónde es que está? Sin ni tiro entonces, al, entonces, después de todo eso ¿eh? ¿Por qué tú no te has pegado? No, porque tú no te pegas Pero que no ha llegado mi momento No es por nada que no me he pegado Es porque no me ha tocado Cuando me llegue el momento entonces me va, va, Voy a dar asco en todos los sitios ¿eh? Voy a jede De lo mucho que voy a sonar Pregúntenle a Osuna, a Noel, a Karol G ¿Cuánto tiempo duraron raneando para pegarse? Pregúntenle, pregúntenle Pregúntenle, pregúntenle a Farina Que ahora está en su mejor momento ¿Cuánto tiempo tenía raneando y trabajando duro para poder pegarse? Son gente que a veces tienen hasta más de 10 años trabajando para la música Usted no tiene que ser un fenómeno que se pegue el otro día Eso no es así, eso no es así yo hago esta vaina por amor al arte, yo no estoy desesperada por pegarme. Cuando sea mi tiempo, amén. Pero mientras tanto, yo no estoy desesperada. No le busquen la quinta panta al gato de que, que tu mamá... De, no me pregunten en la entrevista de que, que si me ha afectado ser hija de mi mamá. Pero ¿de dónde? Qué vergüenza me he hecho pasar a mi mamá para yo sentirme avergonzada para que eso me afecte. Mi mamá no es la que está mal. Mal está la gente que sigue la campaña sucia que le han querido hacer a mi mamá y me quieren barrar de esa mierda a mí. Esa es la gente que está mal, no mi mamá. Chedi García es una mujer que lo ha logrado todo en este país. Todo. Como actriz, como comediante. Mi mamá es una leyenda en este país. Mi mamá representa a la mujer que viene de abajo, la, mujer, la gente pobre. Representa a la mujer luchadora. Representa el humor dominicano. Representa el arte. Una gente que lo único que le ha dado este pueblo es amor, arte y risa. No puede avergonzarme. Yo me tatúo el nombre de mi mamá. Ahí. Ahí. Y salgo con el pecho abierto así. Porque mi mamá es una leyenda. Y no se la den que no me importa. Mi mamá la tiene. La tiene. Muchas veces. Cuando me hacen esa pregunta. Yo me incomodo. Yo me incomodo. Porque mi mamá es un orgullo para mí. Eso como que usted le pregunte a Andy Ventura si le ha afectado ser el hijo del caballo mayor que en paz cáncer Y encima de todo esto, mi mamá es la única que cuando yo me embarro de toda esta basura, me da tres palmas de espalda y me dice, no te preocupes que yo pasé por eso también. Mi mamá es la única real hasta que yo me muera. Si yo hubiese sido de mente corta, me hubieran puesto en contra de mi mamá. Me hubieran puesto en contra de mi mamá porque me han querido meter por los ojos, que yo no lo he logrado y que yo no triunfo por mi mamá, pero ¿qué es lo que mi mamá ha hecho? Apóyame y está conmigo en la buena y en la mala y salía a dar la cara por mí, por eso yo me voy a la trompa con quien sea, por la chiquita, el medio o cualquier persona. Que se meta con mi mamá para maltratarla, para humillarlo, para empañar su trayectoria y su trabajo de manera irrespetuosa, no tiene vida conmigo. No tiene vida conmigo. Y si usted lo hace por el negocio, felicidades. Pero si usted se le dobla a su mamá, usted lo que una rata. Yo no corro así. Muchas veces mi mamá tiene que cohibirse, hasta de estar apoyándome mucho cuando salga un disco. ¿Usted sabe para qué? Para que la gente no salga a decir que ella está forzando con su hija. Oye. Oye, mi propia mamá prohibiéndose de apoyarme en mi disco a mí. Es un absurdo, es una cosa tan vergonzosa. Y yo le estoy diciendo todo esto para que ustedes no sigan pensando que yo la tengo fácil. Es rompiendo brazos que yo estoy. Para que ustedes estén claros es rompiendo pila de brazos que yo estoy en conclusión, si a usted no le gusta mi proyecto, no le gusta mi música, no le gusto yo, está bien, eso está bien que yo no ando poniendo una pistola a nadie para que me apoye, no me apoye, pero no siga embarrando y pisoteando y escupiendo el trabajo del otro, con mentiras su odio, usted se lo puede pasar por donde no le dé el sol, que yo lo que estoy en trabajar no apueste tanto a que el otro se joda, que por eso es que estamos como estamos y no jodan conmigo lo único que les pido, es que me Dejen trabajar, que mientras tanto yo tengo pila de gente que sí me apoya, que sí me da la reproducción y con la que yo sí gano. Yo no le estoy pidiendo apoyo, no me apoye, no me apoye, déjeme trabajar.